Bienvenidos mentes brillantes. Bienvenidos a otro video más, hablando de la cultura alemana. En este video quiero compartir un poquito de experiencia sobre una época bien especial del año, que es el mes de septiembre, donde se realizan muchos festivales, muchas actividades diferentes en los diferentes ciudades y en particular aquí una experiencia que viví de un festival medieval, una fiesta medieval en la ciudad de Nördlingen. Los kids. Si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria. Aquí nos enfocamos en el aprendizaje, estudio del alemán paso a paso y de aprovechar este proceso al máximo. En el video de hoy quiero compartir un poquito de experiencia y conversar alrededor de la cultura, de la vida cultural en Alemania. Alemania tiene una vida cultural bien diversa. Las ciudades diferentes tienen un calendario donde se anotan mes a mes fechas especiales donde hay eventos, donde hay festivales, donde hay ferias, donde hay ciertas juntas, donde hay conciertos, etc. Y en el mes de septiembre se realizan muchos festivales que duran un fin de semana, que se organizan por ciudad. Muchas veces tienen que ver con la historia de esa ciudad antigua que se trata de revivir, que se trata de llevar a la modernidad o vivir nuevamente para no olvidar esos recuerdos y va y para recordar toda la historia que tiene ese sitio. Les quiero compartir un poquito de experiencia de una visita que hice hace poquito en la ciudad de Nördlingen. Nördlingen es una ciudad que está en el sur de Alemania, en Baviera. Está situada alrededor de una ruta que se llama la Ruta Romántica, die Romantische Straße, y es un recorrido de calle o un recorrido de carretera pasando por diferentes lugares bien emblemáticos, bien bonitos con mucha historia y con ciudades o centros de ciudades muy, muy bonitos y por lo tanto muy turísticos también y bien visitados La ciudad de Nördlin es la ciudad donde yo crecí, donde yo fui al colegio y esa ciudad tiene una fiesta medieval que se repite cada tres años donde se restablece re un poquito todo todo el funcionamiento de, de su tiempo, de su época medieval y esa fiesta se llama Stadtmauerfest Stadtmauer es el muro que se encuentra alrededor de su centro y la, la especialidad o la particularidad de la ciudad de Nördlingen es que tiene el muro alrededor de su núcleo, alrededor de su centro completamente intacto, completamente así como era en su tiempo anterior les voy a compartir algunas impresiones de ese de esa, de esa fiesta Se pueden ver, se pueden ver muchas, muchas casitas Como les comenté Casitas donde se vende comida Un tipo de comida que se llama Ramfleck Se puede comparar con un tipo de pizza Tiene la base crema Luego tiene cibulet y tiene jamón y es, es muy rico, sobre todo cuando se prepara en un horno de barro, como el que se puede apreciar ahí. Además, hay, hay muchos puestos de, de artesanía. De artesanía, por ejemplo, juguetes para niños, accesorios para las mujeres. Jabones artesanales. Muchas, muchas Muchos artesanos vienen a ese tipo de fiestas o ferias medievales para mostrar, para vender todo su tipo de productos que realizan Y una parte también muy especial son pasacalles el pasacalle que se puede apreciar acá en, en, en sus impresiones era un pasacalles que mostraba las profesiones de artesanos por decirlo de alguna forma, profesiones que requieren de, de, de trabajo manual de manualidades y también un poquito ciertos oficios se muestran ciertos oficios que en su tiempo eran muy importantes podemos ver agrupaciones de tipos de club o asociaciones de música donde se juntan a tocar cierto instrumento y obviamente parte de ese pasacalle es mostrar todo lo que se puede mostrar para hacerse una idea y para quedarse con la impresión de que en su tiempo todos los movimientos se realizaban a pie, todos los movimientos se realizaban con animales se utilizaban mucho los caballos se necesitaban animales grandes para llevar cargas se necesitaban animales para regar, para mover la tierra, para poder cultivar la tierra. No, esto ha sido ha sido una experiencia muy muy entretenida. Así que con eso estamos al fin de este video, de un video de un, un, un repaso unas experiencias culturales en Alemania. Espero que les gustó y me alegro vernos en el siguiente video. Pues mal!